Eh, nada, la siguiente interviniente va a ser Mari Carmen, que es eh, miembro de la ejecutiva estatal de COAG. Como sabéis todos, COAG es nuestra organización, es nuestra organización madre, ¿no? digamos que la organización en la que nos coordinamos con, con todas las pequeñas organizaciones del resto del Estado. Y ella además eh, pues nos va a comentar pues, las experiencias de venta directa en los mercados de Canarias y... y a, además desde la visión de ser también la, la presidenta de la Asociación de Mercados Agrícolas y Ganaderos y Pesqueros de, de Gran Canaria. Así que nada, buenos días. Eh, Mari Carmen, bienvenida y eh, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un, pro, un poquito primero del programa ARCO que desde COAS se está haciendo a nivel nacional, que es un poco eh, surgió a raíz de, de la preocupación que había en el 2008 con la crisis económica y social. Y de la ciudadanía y, y las esferas, aparte de... ¿Se me escucha bien? Sí, ya bien. Vale, vale. Eh, como decía, de la preocupación que había entre los productores y productoras y aparte de la, eh, la ciudadanía con el tema de los productos y, y de sus precios y a raíz de ahí surge el, la red Arco que es para fomentar a los pequeños productores a venta directa eh, en los mercados agrícolas o bien en esos mercados locales se empezó una labor muy muy estrecha con en todas las comunidades con con las autoridades aquí en la isla de Gran Canaria con el cabildo de Gran Canaria eh, un, a, una lucha con las grandes superficies porque no les interesaba que lo, los pequeños productores fueran a vender sus productos en Gran Canaria se, crearon, se empezaron a crear varios mercados, uno en la zona norte para, para empezar a ver cómo, cómo funcionaba y qué tal respondía la ciudadanía. La verdad que respondieron muy bien, eh, había mucha demanda. Eran los mismos productores que iban a vender sus productos directamente. Yo mmm, soy una productora de Gran Canaria, de, de ganadería y elaboro queso. Y no era igual vender tu producto a un intermediario que ir a venderlo directamente tú al, al consumidor. Eh, ya te, el, el intermediario se llevaba la mejor y la mayor parte pe, y tú podías mm, conseguir vender tu producto a un mejor precio y para ello mantener mejor tu ganadería. Pues a raíz de esto muchos productores de Gran Canaria se, se unieron y empezaron a vender, como bien dije, en la zona norte. Luego, luego se desplazaron ya a la zona sur y, y a raíz de ahí se fue cre creando una red de, de mercados en Gran Canaria por prácticamente todos los municipios. Yo en la actualidad, estamos hablando del 2008, ya hace 13 años y medio que estamos con, con esta iniciativa. Este año cumplimos 14 años y yo empecé como productora y a los tres años cogí lo que es la presidencia de los mercados. Para, para bueno, luchar, seguir luchando por todos esos pequeños productores que había aquí en la isla y que necesitaban vender sus productos para... para para continuar con su explotación, porque al final ir a vender directamente era mucho mejor para ellos. Bueno, eh, eh, seguimos con eso, vale haciendo hincapié a todos los productores, para todos los que quieran iniciar en, en este pequeño reto, que es lo que, lo que queremos, que defiendan su producto, vendan directamente y que el consumidor mmm, compre directamente a, a, esos, a esos productores. Porque aparte de comprar a ellos, están, le pueden preguntar directamente cómo, por ejemplo, cómo se elabora un queso, cómo, cómo cultivan una lechuga, cómo la, eh, las pequeñas panaderías también entraron. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una labor muy importante, para los, sobre todo para los pequeños productores y para defender todas esas, esas zonas rurales, poderlas mantener, porque... Mm, si no, no podían seguir. Muchos de ellos estaban muy atascados con, con la venta de intermediarios. Eh, no, le, no les era rentable su producto. A día de hoy hacemos promociones en los mercados para que la ciudadanía vaya a comprar. El tema del COVID nos ha frenado un poco, si es verdad, porque a las cosas se han complicado mucho. Pero bueno, yo creo que aquí en Canarias, en toda España y, y en el mundo entero, y, pero bueno, seguimos ahí en la lucha para que todos esos productores puedan vender, para que la isla se mantenga, porque al final estamos manteniendo familias, estamos manteniendo la isla de, de Gran Canal. Y bueno, y, y el programa ARCO va un poco enfocado ahí, a que todos esos pequeños productores puedan vender, todas esas zonas rurales, rurales se puedan seguir manteniendo. Y bueno, ahí hay compañeras que, que también pueden contar su experiencia desde que empezó el... El programa ARCO de cómo se han hecho los mercados en, en su zona. Y no sé si, si queréis que algo más que os, que os pueda decir, que me quieran preguntar. ¿Alguna cuestión? Escucho, lo que escucho muy mal, ¿eh? vale, porque antes también la intervención la escuché con mucho eco y muy lejos. entonces Vale, Mari Carmen, no, si nos podía, les podías contar a, a la gente eh, un poquito más en profundidad lo que es el proyecto ARCO. Sí, vale. Le, os voy a, a leer un documento vale, que, que os va a indicar un poquito más con, eh, en profundidad cómo, cómo va el, el programa ARCO. ¿vale? Es una red de infraestructura de la organización COA que conecta y coordina, comparte experiencias y además ofrece la plataforma digital que permite... Exponer un listado de productores para cual que cualquier persona pueda contactar con ellos para establecer la relación comercial a partir de ahí. Se puede consultar a través de la página web de COA. A lo largo de todos estos años, el proyecto ha funcionado en dos ejes fundamentales. El intercambio de información, legislación, iniciativas, estrategias e incidencias políticas entre los que los productores de la red de la organización COAS en materia de sanidad animal, normativa higiénico-sanitaria, adaptada a las pequeñas granjas, por ejemplo, los mataderos, eh, los obradores compartidos, la legislación de producción y venta de queso artesanal, por ejemplo… Esto lo hemos realizado a través de los canales internos de la organización con los sindicalistas y los servicios técnicos y con reuniones y jornadas donde encontramos para intercambiar nuestros avances, experiencias y inquietudes. Otras, otros temas en los que abordamos en el área de COA es la compra pública de alimentos donde también existen comunidades autónomas pioneras y avanzadas por las propuestas las estratégicas públicas y privadas alrededor de la venta directa y de los canales cortos de comercialización. En este sentido, avanzamos en los próximos meses en el área de consulta interna en la negociación donde las uniones pueden acceder, acceder y consultar documentos en este sentido y compartirlos. Para ello, se necesita que las propias uniones nos faciliten... Estos contenidos y que nos, po, nos, nosotros podamos dinamizar y dotar el convenio a esta área de trabajo virtual que sería de mucha utilidad para nuestra labor sindical en los territorios con los ayuntamientos y las consejerías. Eh, formar y dar, mm, dar respuesta de consumo y compra de alimentos de cercanía y de responsabilidad compartida. Que en la actualidad existen eh, experiencias que ya han funcionado, como las que ya estamos hablando aquí en Canarias. Donde los mismos productores, porque al final los que llevamos las asociaciones somos los mismos productores que estamos dentro de los mercados, y, y tenemos reuniones con, con las instituciones, porque como es aquí en Canarias, mmm, la, la misma asociación se reúne con, con la consejería, con el sector primario del Cabildo de Gran Canaria, para ver cómo se puede potenciar y cómo seguir, se puede seguir avanzando en, en los mercados. Yo animo a todos, esto es un poco, bueno, aquí lo que les he leído es un poco lo que consiste el programa ARCO es un poco potenciar y un poco ver desde todas las comunidades animar a que, que se unan productores y se formen mercados y ventas directas. Eh, yo creo que es una cosa muy importante, sobre todo por el tema de que, de que estamos defendiendo lo nuestro vale, y estamos llegando directamente al consumidor que yo creo que en los tiempos que corre es importante porque la, tanto la agricultura como la ganadería es un sector que tiene que, que seguir adelante, haya pandemia, no haya pandemia. Es muy importante luchar por lo nuestro, por nuestros productos, por nuestra tierra, por nuestra familia, que yo creo que es un poco de, en lo que va todo enfocado, tanto los mercados, el programa Arco de, de COA y en, en general. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Eh, si no hay más cuestiones, yo pasaría ya a dejarle, a, invitaría a John y a Saray a venir aquí para seguir con las intervenciones. Pas